Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo va todo por ahí? A ver, ¿quién me cuenta algo sobre cómo están hoy? Hola, Anabela, bienvenida. Un gran abrazo. Hola, buenas noches, misiones. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Soledad? Qué bueno verles para, por acá. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, muchas, muchas gracias por acompañarme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, les cuento que este es un nuevo vivo. Como todos los días de semana, a la noche, a las 8 horas, a las 20 horas de Argentina, súper puntuales que estamos haciendo durante algunas semanas en el marco de la actualización académica en tecnologías digitales y educación del Instituto Nacional de Formación Docente. Mucha de la gente que está participando en este vivo son colegas, que están formando parte de esta actualización y por supuesto también está el equipo el equipo que coordina esta actualización Verónica Weber que la veo que se acaba de unir y por supuesto todo el equipo de coordinadores tutores, tutoras que están trabajando en todo el país acompañando esta propuesta hola Córdoba, hola Santa Fe, hola Neuquén hola Formosa bueno ya ven por los saludos que efectivamente tenemos gente de todo el país participando, algunos incluso desde sus tiempos de vacaciones de invierno, el receso escolar, y también tenemos colegas que nos acompañan de otros países de la región. Muchas gracias, gracias a quienes no están directamente participando de los vivos pero que los ven después y que dejan sus comentarios. Estuve leyendo algunos relatos de docentes memorables hermosísimos que hicieron y entonces contarles que estos vivos acompañen esta propuesta en la que están participando en el campus virtual, que tiene sus textos escritos, sus, eh, sus propuestas de actividades, materiales complementarios y que simplemente lo que estoy haciendo en esta ocasión es ir cada día tomando un tema y generando una apertura en el marco de este Universo, reinvención y pensando que la reinvención es una idea que apareció con fuerza recién en el vivo de ayer. Quiero retomar esta idea y decirles que cuando uno resuelve trabajar desde una perspectiva de invención y reinvención de la propuesta didáctica, de lo que se favorece desde la propuesta didáctica y también de lo que se construye a partir de su implementación. Una de las preguntas para mi gusto más interesantes que, que se puede hacer es, pero, ¿cuál es el punto de partida de la reinvención? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde arrancar? Y cuando nosotros nos hicimos esta pregunta, tomamos una posición, una posición casi les diría, una hipótesis de trabajo, que después fue una hipótesis muy prolífica, que tuvo que ver con decir, bueno, vamos a encarar estos procesos de invención y reinvención. Analiza, identificando y analizando las tendencias culturales, esas que emergen, que nos rodean, que nos envuelven y que tienen que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Esto tiene que ver con estar muy atentas y atentos fundamentalmente a lo que sucede en el aula porque nuestros estudiantes suelen ser el camino más claro para entender las tendencias culturales que emergen y y en su momento, mirando mucho a los estudiantes, entendiendo los fenómenos de los que participan, aquello que los atrapa, aquello que hace que en un punto, que se metan de cabeza con una pasión que quisiéramos que estén en nuestras clases, empezamos a trabajar con una idea que es la idea de inmersión y que tiene que ver justamente con meterse adentro, ¿no? con meterse adentro de una experiencia y empezamos a entender sobre todo desde algunos autores como por ejemplo Frank Rose que escribió justamente un libro que se llama El arte de la inmersión que la inmersión es uno de los grandes fenómenos culturales de esta época vinculados, como sostiene Rose, fundamentalmente con internet que según su punto de vista opera como un camaleón que puede ser diferentes, muchas cosas diferentes. Rose dice que nosotros estamos participando de fenómenos inmersivos a diario, que tienen que ver, por ejemplo, con ciertas campañas publicitarias, ciertas acciones que suceden muchas veces en los espacios urbanos y que hacen que nos van rodeando a partir de una historia. Y ahí me parece que es un, un claro eh, fenómeno inmersivo en la construcción de las series de televisión contemporáneas este es un tema que ya les digo me apasiona podría ser vivos de siete horas y me dedicar a este tema pero no lo voy a hacer porque estoy comprometida a que esto sea súper breve pero estas series que no solo tienen estructuras narrativas muy complejas súper complejas eh, sino que además nos, nos meten a través de esas estructuras narrativas en una historia donde sucede esto, que suceden estos rasgos que son propios de los fenómenos inmersivos y que según Rose, de nuevo Frank Rose, tienen que ver con provocarnos un impacto emocional donde no solamente vemos transcurrir adelante de nuestra vista una historia, sino que nos metemos en la historia, nos volvemos parte de la historia. Sentimos que podemos, escuchen esta palabra porque es hermosa para pensar este tema, habitar la historia y podemos ir... Eh, moviéndonos hacia sucesivos niveles de complejidad, es decir, entender que hay algo más en la trama y que hay algo más y que eso nos puede llevar a una comprensión más profunda. Esto es a tal punto, es así, que ustedes bien saben que desde hace, vinculados con los servicios de streaming, desde hace ya un tiempo, eh, en algunos casos se lanzan las temporadas completas de las series y de nuevo eso permite crear un fenómeno inmersivo en todas esas ocasiones en que decimos, no, miro un capítulo más y miro otro miro, y terminamos mirando seis capítulos en un día quiero decir, no hay juicio de valor en hacer esta afirmación porque yo soy la primera que soy capaz de hacer eso Ahora bien, ¿de qué habla esto? De fenómenos culturales que nos atrapan, que nos apasionan, que hacen que deseemos estar ahí. Este es solo un ejemplo, pero si piensan en nuestros estudiantes, muchas veces les pasa esto, por ejemplo, vinculado con el mundo de los videojuegos, donde estos chicos y estas chicas suelo decir que no quieren estar... Este, cuatro minutos sentados en el aula, después se pueden pasar 14 horas jugando sin parar para comer o para ir al baño. Hay algo de esta construcción que nosotros tenemos que entender, que tenemos que poder, además de identificarla y entenderla, tenemos que poder vivirla. Y yo suelo decir, bueno, tal vez a ustedes no les encanta jugar videojuegos, pero entender estas tramas narrativas... Por ejemplo, de ciertas series de televisión es algo que tenemos que poder hacer porque casi les diría es, un, es un, una suerte de formación también didáctica. Me parece que necesitamos hacer esos ejercicios, participar de formas culturales apasionantes que nos inspiren, que nos inviten a pensar y que nos lleven a preguntarnos ¿Por qué yo no puedo crear algo así? No en soledad, por supuesto, con mis colegas. ¿Por qué no? Y la realidad es que la respuesta es sí, porque podemos trabajar conjuntamente, podemos crear, podemos pensar qué características tienen estos relatos que nos permiten... Eh, de repente experimentar con nuevas posibilidades para el trabajo en el aula y hay, creo que hay gente por acá, hay autoras y autores por acá de un libro que está dedicado a este tema que se llama Clases Fuera de Series y que ustedes pueden encontrar en el sitio de Fundación Telefónica es un libro en el que nos dedicamos a pensar en este fenómeno de las series de televisión ahora, ustedes dirán, ¿por qué? a ver de nuevo, ¿cuál es el camino? El camino es que si queremos reinventar desde algún lugar tenemos que entrar a la reinvención y que pensar en términos de las tendencias culturales, tanto las que atraviesan los campos de conocimiento como la que nos, las que nos, eh, eh, las que nos eh, mm, mm, abrazan en términos de sujetos culturales, bueno, ese es un camino posible y podemos ser parte de esos fenómenos para inspirarnos. Eso no quiere decir ni que los imitemos, ni que vayamos a buscar series donde hay profesores explicando. No, esto quiere decir que tengamos experiencias culturales que nos invitan a pensar en otras posibilidades a la hora de diseñar nuestras prácticas pedagógicas. Dicho todo esto, quiero, voy a dar como un paso para atrás y decir, lo más fuerte sigue siendo tener una buena historia para contar. Y de esto hablan, eh, habla la pedagogía desde hace tiempo, de recuperar las fuerzas de las narraciones. Lo sostuvo Brunner, por supuesto, en, en un libro imperdible como es la educación puerta de la cultura, pero antes que eso, en realidad Mental y Mundos Posibles, en actos de significado, eh, Brunner nos mostró cómo las historias nos constituyen como sujetos y son esas historias que nos cuentan desde que nacimos y que nos vuelven parte de una historia. Philip Jackson trabajó en la misma línea, sosteniendo que los docentes contamos historias, que nos gusta contar historias y que a veces contamos historias porque hay algo del contenido de esas historias que queremos que quede, pero además hay algo de lo que queremos que esas historias provoquen a la manera de las viejas fábulas. Hay un trabajo de mi maestra central en su obra, el libro Las configuraciones didácticas de Edith Litwin, cuando, en el cual cuando Edith hablaba de las prácticas de la enseñanza y del estudio de las prácticas de la enseñanza, identificó una configuración didáctica que no necesariamente era buena, de hecho no está puesta junto a las buenas configuraciones, y es lo que ella llamó la secuencia lineal progresiva, que tiene que ver con explicar primero un tema que conecta con otro, que conecta con otro, que conecta con otro, que conecta con otro. Esa Manera de abordar la configuración didáctica ya no, Edith no la identificó como buena eh, a finales de la década del 90 cuando hizo esa investigación. Sin embargo, sigue siendo en muchos casos predominantes, predominante. Entonces, esta es una invitación a recuperar la fuerza de la narrativa, la fuerza de las historias que podemos trabajar en diferentes niveles de profundidad. a Generar con esto una entrada a los fenómenos culturales contemporáneos, como son las historias que nos cuentan las series o el cine, ayer mencioné una película, o la literatura, o los videojuegos, o las nuevas formas de hacer museo. Pensar en estos fenómenos inmersivos que hacen que deseemos estar adentro y pensar que esto es inspiración para construir prácticas de la enseñanza en las que todos y todas Deseemos estar adentro. Tengamos muchas ganas de estar adentro. Yo suelo decir que nuestros estudiantes en lugar de huir despavoridos de la clase cuando suena el timbre, quieren quedarse porque sienten que son parte. Sienten ese impacto emocional de la propuesta del que habla Frank Rose. Entonces hoy tenemos esta idea de inmersión, esta idea hermosísima y además Conecta de una manera totalmente virtuosa con estos señalamientos que se vienen haciendo desde hace décadas por recuperar la fuerza de la narrativa a la hora de pensar y concebir nuestras prácticas de la enseñanza. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo gigante. Nos seguimos viendo mañana. Y ahí estamos, acá estamos, en el marco de la actualización académica en tecnologías digitales y educación del Instituto Nacional de Formación Docente. Muchísimas gracias. Voy a citar acá Moni Melo, que está diciendo somos palabras, somos silencio. Gracias. Ahí están, bueno, acá dicen, bueno, claro, si te aburre a vos, ¿cómo no va a aburrir a tus estudiantes? Por ahí vamos, gente, eso, a recuperar el relato, la fuerza transformadora de los relatos, como sostiene Jackson, a recuperar esa pasión que seguimos sintiendo, pero que muchas veces tenemos que volver a sentir en clase, no solamente nuestros estudiantes, también nosotras. Muchas gracias, un abrazo gigante.